digital y docente, mi, mi, mi experiencia es de carácter totalmente personal, tan es así que la ponencia es totalmente tradicional también, y este, trata de narrar lo que me sucedió a mí eh, con 21 años de experiencia docente en la Universidad de San Estado de Morelos, concretamente en el Instituto de Ciencias de la Educación, y trataré de ser este, breve en cuanto al tiempo que nos corresponde. Este, la descripción de la, de la evidencia dice, me parece de particular utilidad el dejar bien claro el casi nulo contacto que había tenido con las TIC hasta antes de 2010. Creo que fue una buena decisión el haberme incorporado al Diplomado en Formación Multimodal, que me dio la oportunidad de actualizar, reformular y fortalecer, por un lado, mi práctica docente, y por el otro, y no menos importante, mi proceso de asimilación del conocimiento en el nivel del posgrado. El docente debe dominar una variedad de herramientas y recursos de información que le permitan romper las barreras temporales comunes y establecer una comunicación recíproca y multidireccional. Es un comentario que a mí me da muchísimo gusto, que un profesor de la web, que ha vivido la experiencia que, que se haya animado a compartir así la experiencia anecdóticamente. Bueno, también tuvimos a, a Manuel Juárez que también contó sus anécdotas desde, desde, el frente, desde el frente virtual. Entonces, pues nada más felicitarlos y agradecerles que, que tomen este espacio y que compartan esto que han vivido y esta transición que ha sido para ustedes el incursionar en los virtuales. Muchas gracias. Para mí es uno de los mejores ejemplos acerca de ese cambio en los profesores, el cambio de la visión que existe en el profesor, y pues nada más comentarle que espero que esa motivación siga con usted. ¿Qué hizo que este profesor, en, en primera instancia, era de una manera? Y, y que a través de las evidencias que de este testimonio dicen que usted ahora está tendiendo a hacer un poco de otro modo, ¿qué hace, qué hizo en este profesor? y transitar por este umbral. El Instituto de Ciencias de la Educación está sufriendo una transformación de pasar de un programa, un plan de estudios de carácter tradicional a un programa de estudios de carácter más actualizado con base en el modelo universitario que se está implementando también en nuestra universidad a lo largo de todas las unidades académicas. Me hizo este, reflexionar respecto a la necesidad que había de incorporarle a las nuevas perspectivas o ir pensando de una vez en